Amigos de Estilocracia, bienvenidos a su canal, aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Queridos estilócratas, las botas de lluvia son una prenda de vestir que no son nada común en la indumentaria masculina, ya que para muchos son consideradas incómodas y con poco estilo, pero si es de esos hombres que gustan de ellas y no sabes cómo usarlas o la mejor manera para combinarlas, a continuación te mostramos algunas reglas a seguir para usarlas de manera correcta. Ya sean jeans o chinos, opta por usar pantalones ajustados de corte skinny o ajustado por lo menos. Manténlos dentro de las botas, de lo contrario, además de arruinar tus pantalones, tus piernas perderán estética y te reducirán altura. Recuerda que las botas de lluvia las encuentras en varios tamaños, por lo que si a ti no te gustan las altas, puedes elegirlas tipo botín, pero también con estas debes usar pantalones muy ceñidos, suéter o abrigos. Ambos, pero la elección dependerá del lugar a donde te dirijas. Si vas a la oficina o tienes una cita importante y quieres lucir elegante, debes combinar tus botas con un abrigo. Al momento de combinarlo, tu abrigo con las botas tienen, la, tienes la opción de que ambos sean del mismo color que las botas contrasten o que las botas sean de un color diferente pero se encuentren en la misma paleta de colores para un día o cita más casual puedes combinar las botas con suéteres, chamarras de mezclilla o chaquetas en cuanto a los colores tus botas deben encontrarse en la misma paleta de colores o contrastando con tu abrigo pero sin llegar a los extremos en camisas abrigos o bufandas las prendas con este estampado son un básico para combinar las botas de lluvia son una opción simple y segura si no tienes mucho tiempo o ganas de buscar con qué combinarlas entonces puedes elegir también una prenda con cuadros y tendrás un buen atuendo solo ten en cuenta los colores busca que tus botas sean del tono predominante de tu camisa o prenda a cuadros Usar botas de lluvia los días nublados y cuando el clima se pone frío, sin importar si llueve o no, te ayudarán a estar preparado por si acaso sucede. Un cambio repentino de clima y una regla muy importante, siempre usa calcetines largos. Querido estilócrata, dinos qué opinas, déjanos tu comentario y por favor no dejes de suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video.